Hola compañero, compañera de ERA, ¿cómo estás? Hoy vengo nuevamente a contarte, a explicarte otra de estas figuras geométricas que te va enseñando a eh, cómo se maneja la bioenergía áurea. ¿sí? La mejor manera que tengo de, de mostrarte qué es lo que hago en las sesiones, ¿sí? Eh, cómo se, se, se adquiere la información, lo que, lo que hace que la persona se bloquee, que entren interferencias, ¿sí? Yo te voy mostrando todas estas herramientas que yo utilizo para detectar cuál es la información. Hoy te quiero presentar un hexágono. Si hablamos de hexágono, estamos hablando de una figura de seis lados, ¿sí? Hoy te voy a presentar un hexágono que me ayuda a determinar cuál es el terreno en donde la persona... Este, tiene ese bloqueo, esa interferencia o ese desequilibrio. ¿sí? Por eso son seis. Muy bien, uno de estos entonces, este, de estos puntitos, ¿sí? es el ser. Si la persona este, da que hay una debilidad acá, en el ser, es porque está teniendo problemas eh, en este terreno, cómo se siente su ser. ¿Sí? Eh, siente que está a la altura de algo, siente que no está a la altura. Eh, es cuando uno dice, yo soy de esta manera, yo soy o no soy de esta manera, o me gustaría ser de cierta forma. ¿sí? Todo esto entra en el terreno del ser. Acá hay que tener en cuenta que puede ser la debilidad en el ser o en el no ser. ¿Sí? Cualquiera de las dos vías. ¿Está bien? Otra puntita, ¿sí? Otro terreno a evaluar es el estar. ¿Sí? Ahí tiene que ver eh, si vos estás presente, si estás ausente en una circunstancia X. ¿Sí? Por ejemplo, puede tener que ver con eh, una mamá que trabaja, ¿sí? Y se siente mal por no estar para sus hijos, por ejemplo. ¿sí? Eh, todo este terreno tiene que ver con tu presencia o tu no presencia, tu ausencia, en un lugar determinado. ¿sí? Eh, por ejemplo, pueden surgir eh, memorias ¿sí? de nuestros ancestros que se iban a la guerra y no estaban para sus hijos, por ejemplo. ¿Sí? y todo lo que tiene que ver con este terreno de cuando uno está o no está en un lugar. ¿sí? El tercer terreno es el saber. Aquí entra en juego lo que sé o lo que no sé. La mayoría de las personas nos bloqueamos porque pensamos que no sabemos de un determinado tema. ¿No te pasó nunca? que decís mejor me quedo callado porque yo no sé de eso o no voy a tomar tal trabajo porque todavía no sé y la mayoría de las cosas del mundo no tratan sobre saber o no saber a veces lo que te bloquea es también el saber sí o el crees que vos sabes algo también sí entonces estaría dentro de este terreno el cuarto terreno el tener y si digo tener, también está el no tener, porque es la misma bioenergía, ¿sí? Muchos de nosotros dejamos de hacer cuestiones en la vida porque pensamos que no tenemos las suficientes habilidades, ¿sí? O que mmm, tenemos ciertas características, ¿sí? ¿No dijiste por ahí? Y yo este, soy muy nervioso, por ejemplo, ¿sí? Tengo nervios, yo tengo tal cuestión que me impide hacer esto otro. Entonces hay que trabajar en el tener o el no tener, ¿sí? Obviamente que acá entraría eh, todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Cuando pensamos nos bloqueamos porque pensamos que no tenemos dinero para hacer algo. ¿Sí? Y no buscamos las estrategias adecuadas. Por lo tanto, nos quedamos inmovilizados. ¿sí? Bueno, nos están quedando dos. Otro terreno es el hacer. ¿sí? Hacer o no hacer. También pueden estar aquí, en este terreno, las dificultades de una persona. ¿sí? Por ejemplo, hay personas que no pueden estar quietas, no pueden estar sin trabajar se hacen adictas al trabajo, sí, y por ejemplo, para este tipo de personas que están eh, completamente abocados al hacer esa bioenergía, ¿sí? son personas que no pueden descansar, no pueden estar un fin de semana tranquilos, no pueden disfrutar del ocio, de una fiesta, porque sencillamente están todo el tiempo pensando en trabajar. Por ejemplo, ¿sí? Y también están todas las patologías que tienen que ver con la pereza, ¿no? El no hacer. Está tan marcado en esa bioenergía que hay que ahí hacer correcciones también. Y nos está quedando un terreno más. ¿Cuál nos falta? El convivir. Es ese terreno que uno comparte con el otro. Acá siempre, siempre hay interferencias. ¿Por qué? Porque una cosa es convivir con uno mismo, ¿sí? ¿Sí? Otra cosa es, obviamente, convivir con los familiares, con la pareja, con los compañeros de trabajo. Todo lo que sea este, la socialización tiene que ver este convivir. Entonces, ¿qué sucede ahí en este mundo de relaciones? Este es otro terreno a evaluar. ¿sí? Te he presentado los seis terrenos que son los más propicios para indagar, en, investigar, donde la persona está más bloqueada, estás más debilitada? ¿Para qué? Para que la bioenergía ¿sí? se pueda fortalecer y la persona esté mucho más empoderada para su vida. Bien, espero que aprendas, estés aprendiendo de bioenergía conmigo. Nos encontramos entonces en, una, en un próximo video. ¿Sí? Saludos.